Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando linux.com. Hoy os traemos una pieza clásica, una pieza indispensable para todos aquellos que amáis los videojuegos y sobre todo eh, los videojuegos de antes. Y es este Prince of Persia. Prince of Persia, eh, quizás muchos de vosotros, los más jóvenes, lo conozcáis por las, por las nuevas entregas que, que realizó Ubisoft a, hace unos, unos cuantos años eh, en 3D. Pero el verdadero Prince of Persia es este. Y bueno, como veis, pues es un juego desarrollado por Jordan Mechner y, y bueno pues se eh, fue lanzado pues concretamente, exactamente ahora mismo no os lo puedo decir, pero creo que fue sobre finales de los, 90 y princip... Perdón, sobre finales de los 80 y principios de los 90 más o menos debe ser por el año 90-91 sin mal... Si mal no recuerdo bueno, lo que os puedo decir es que para mí este juego eh, es uno de mis juegos favoritos de, de toda la vida eh, no os podéis imaginar la cantidad de horas que pasé eh, disfrutando de, de esta verdadera obra de arte y, y bueno, pues... Eh tiene un montón de innovaciones que, que bueno pues eh, en aquel momento pues eran eran eran algo tremendo bueno pues eh, este en este caso estamos hablando de un, un port hizo eh, de, de este Prince of Persia desensamblando eh, pues la versión de 2 de eh, y bueno pues por supuesto ahora mismo se trata de, de un juego completamente open source después os voy a dejar por ahí abajo eh, en la descripción del vídeo vais a encontrar los enlaces para por si los queréis descargar ¿vale? y nada vamos a empezar una, una partida a este a este SDL Prince of persia este port del clásico y nada mientras vamos jugando pues vais a vamos a ir hablando un poquito de este de este título empezamos la primera fase aquí llegamos con nuestro héroe que como veis bueno pues tiene unos movimientos bastante bastante trabajados teniendo en cuenta eh, pues los estándares que había en aquel momento de animaciones que eran bastante bastante más precarias es un juego que en su día pues fue tremendamente tremendamente famoso y eh, básicamente por, por esto por, por sus animaciones que, que además estaban hechas eh, pues si no me equivoco eh, pues el, su creador las hizo grabando a su hermano eh, con una videocámara y luego pues eh, transcribiendo esos movimientos eh, pues a, como pudo a, al videojuego así bueno pues eh, se encontró la primera vez que vimos este juego nos quedamos todos eh, flipando con, con, con los movimientos que, que tenía el personaje. Y bueno, pues eh, como os decía, eh, este fue uno de mis primeros videojuegos. Para mí es eh, un clásico indispensable. Cualquiera, cualquier persona que, que disfrute de esto tiene que conocer este videojuego y más fácil que de esta manera que es completamente open source pues eh, creo que no que no vais a, a encontrar nada pues a ver bueno pues este videojuego señores yo lo jugaba en mi viejo 80 que era un, un amstrand de pc no CPC, pc eh, que, te, que tenía que tenía pues eh, como os dije más o menos a, a principios de los años 90 y que tenía la friolera de 8 MHz de velocidad. 8 MHz de velocidad y 640 KB de memoria, si mal no recuerdo. Y bueno, pues eh, este juego se movía de maravilla. Lo cual, bueno, pues os puedo asegurar que eh, en, aquel, en aquella época eh, no era algo muy normal. Mi PC, bueno, pues cuando lo compré, tuve que comprar un PC tirando a barato porque no sobraba dinero ya aquello fue aquella compra fue algo súper súper extraordinario y y bueno, pues eh, ya estaba un poco obsoleto cuando, cuando lo compré, ya que ya, pues, ya había 386, 286, la mayor parte de la gente ya tenía el 286 y yo tuve que conformarme con este 886 y bueno, a pesar de que el, el, el PC tenía eh, pues, eh, gráficos VGA, pues eh, la velocidad de reloj que tenía el juego pues, era bastante, bastante baja y eso hacía pues, que en muchas ocasiones tuviese que bajar los gráficos de los videojuegos y en vez de poder jugarlos en modo VGA con 256 colores, como estáis viendo ahora mismo, pues tenía que bajarlos a 16 colores o incluso a 4 colores, a lo que era eh, EGA, que eran los 16 colores, o CGA, que eran eh, los famosos 4 colores cutres estos que veis en algunos videojuegos del año de la pera para PC. Y bueno, si mal no recuerdo, aquí está el primer, el primer enemigo que tenemos que derrotar con la espada. Estoy flipando porque me estoy acordando perfectamente de cómo se jugaba. Eh, no he jugado casi nada antes de grabar este vídeo, simplemente lo he ejecutado, lo he movido un poco. Y estoy dándome cuenta de que me recuerdo al dedillo esta primera fase. Es que no sabéis la cantidad de, de veces eh, que, que, que, tuve que, que tuve que jugar eh, las fases para, para superarlas. Porque al principio pues la verdad es que costaba bastante ya vamos segunda fase bueno, pues nada tenemos que tenemos 60 minutos para pasar todas las fases si os fijáis de vez en cuando sale un reloj ahí abajo que nos indica eh, pues el tiempo que nos queda ahí está nuestra querida amada esperando por nosotros prisionera de, del malvado jafar y ya estamos en el nivel 2 tenemos nuestra espada, ¡Hala! nos hemos caído y nos vamos a caer y aquí tenemos a otro enemigo. Las defensas se hacen dándole a la flechita para arriba, así vamos a acabar rápido. Y el ataque se hace con el sitio Estoy, por cierto, jugando con teclado. No estoy jugando con mando. Aunque se podría jugar perfectamente con un mando. Pero yo estoy acostumbrado a jugar con, con teclado. No tenía joystick en aquella época. Tenía que jugar siempre con el teclado. Bueno, me ha matado. Esto ya no está así como antes. Ahora sí. Muy bien, hemos derrotado al, al primer enemigo de base y aquí, bueno, si os fijáis, pues tenemos viales de vida que hice mal en bebérmelo, era mejor que me lo ahorrase. Y estos pinchos que hay que andar con cuidadito con ellos porque si no, pues ya sabéis, nos quedamos ahí clavados. 55 minutos. Otro enemigo más. Aquí siempre es preferible. Ah. Es preferible esperar a que ataque él, defenderte y, y después contraatacar. Por lo menos en estos primeros compases del juego. Ahí tenemos un vial. Si pulsamos shift mientras andamos, eh, va a pasitos cortos. Bueno, hemos recuperado. Ahí tenemos un nuevo enemigo. Ya, ya está un poco más complicada la cosa. Vale, aquí tenemos otro vial. Y creo, creo, creo que estos, si mal no recuerdo, eran venenosos, los azules. Entonces, casi que vamos a pasar de él. ¡Hala! Salté mal. Bueno, menos mal que no me he caído. De otra manera, ya veis que si se caen, mueren. Vamos a ver qué hay por abajo. Despacito. ¡No, hombre, no! La hemos cagado. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Esto lo malo es que no se puede salvar. O al menos en la versión original no se podía salvar. A lo mejor, eh, pues, está modificada. Que permite mods, pues, te lo deja hacer. No, hombre. Vale. Bueno, aquí estaba... la poción. Nos hemos recuperado un poquito. Y voy a ver una cosa por aquí abajo. A ver qué es lo que me encuentro. Pues me he llevado una sorpresa muy grata, la verdad, porque no conocía eh, que existía este... No. Vale. No se puede bajar. <ríe> no, no conocía que existía este, este desarrollo y mucho menos que, que era libre y me he llevado una, sorpreta, una sorpresa muy muy muy grande porque la verdad es que este, hola, este juego lo, lo disfruté muchísimo y, y yo creo que lo puedo disfrutar ahora perfectamente tenía que el disquete de, de tres Creo que eran 3,5 de 3 pulgadas, es que no me acuerdo cuántas pulgadas eran, 3,5 puede ser, o y medio ya no sé, ya no recuerdo. Bueno, que lo tenía súper, súper trillado, temblaba, cada vez que pensaba que se me podía estropear, porque conseguir antes los juegos era una odisea. Si tenías dinero y te los podías permitir y los, los pagabas, eh, que es lo lógico y es lo que hay que hacer y ahora es mucho más fácil y gracias a Dios, bueno, pues tienen un precio mucho más accesible, pues eh, era todo más fácil. Pero de todas formas también eh, podías pagarte el juego y, y después eh, estropearse el disquete y, y te quedabas igual, exactamente igual aquella os puedo decir que por desgracia no no podía permitírmelos ya fue un, un auténtico desembolso tremendo el la compra de, de primer PC que, que bueno pues es algo que, que le estará a la agradecido a mis padres toda la vida aquella aquel primer PC por desgracia, pues no pude disfrutar de una videoconsola ni, ni un Spectrum, que era mi, mi gran sueño. Un Spectrum o un CPC de Amstrad. Y, y bueno, pues mi primer ordenador fue, fue ese PC 80, 8086. Vamos a dejarlos, que no nos hacen falta. ¡Espabila! Uh, uh. No podemos fallar. ¡Uf! Lo pasamos por los pelos. Estaba ya temblando. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí arriba. A lo mejor tenemos un poco de suerte y encontramos una poción que nos, que nos ayude a un poquito. Vamos a ver. Ah, pues mira, lo que hay no es una poción. Es algo mejor. Que si mal no recuerdo, esto... Esto era... Un punto más de vida permanente. ¡No! ¡Por Dios, tío! Bueno, como veis, no, no es tan sencillo. Y eso que solo estoy en la segunda fase, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! No sé si se podía uno escaquear. Vamos a ver. Sí, se puede uno escaquear. Pues, fijaos. ¿Puedo pasar de él? Ya no me acuerdo. Ahí está. Sí, me puedo... Me puedo ir si quiero. Muy bien. Este sí que no puedo ir. Ha dado poquitos menos problemas. Vamos a bajar. Y vamos a coger. Ya hemos restaurado la salud máximo y un poquito más adelante si no me equivoco era donde podíamos coger los las cuatro los cuatro puntos de vida no te vas a caer no hombre no bueno ahí te quedas pues no se ha caído encima de los pinchos muy mal ¡Hombre! Bueno. Aquí arriba Era donde estaba la La jarra con Con la poción de De vida extra A ver si no volvemos a hacer el ridículo como hace un momento Y ahí está subido, ya somos un poco más vitales, vamos a ir con cuidadito, vale, por aquí no, no hacemos nada, Muy bien. A ver si podemos seguir subiendo. Sí, la salida. Vamos a ver si sí, ya está por aquí la salida. Sí, por ahí hay una salida, pero probablemente haya más cosas. ¿sabes? Si seguimos... Eh, Fijaos que ya se defiende. Bueno, ahí se ha quedado. Ahí abajo. Vamos a ver si sigo por aquí a donde voy. Vale. Muy bien. Bravo. <risa> Bravo. Bueno, estaba claro cuál era el botón para activar la salida, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Es, simplemente quería, quería compartir con vosotros pues este, este gran descubrimiento que es el este, saber que este Prince of Persia, mi Prince of Persia de toda la vida, pues es un desarrollo open Source actualmente. Y ya desde hace unos cuantos años, aunque yo no lo supiera. Y, y que se puede disfrutar perfectamente nuestro sistema operativo de forma completamente nativa, libre y, y como tiene que ser. Y nada más. Bueno. Pues nada, aquí os dejo con, con este Prince of Persia, espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo por ahí abajo los enlaces eh, si queréis eh, ver la web del proyecto y también la web donde está el juego para descargar. Y por supuesto, bueno, pues si os gusta el vídeo dadle a like, eh, si os gusta nuestro contenido pues solo tenéis que suscribiros y marcar la famosa campanita para que se os notifique cada vez que tengamos un nuevo vídeo, una nueva emisión en directo. Y por supuesto, pues cualquier comentario que, que hagáis sobre este juego o sobre lo que queráis, eh, pues será bien recibido. Nosotros lo intentaremos leer lo antes posible y os contestaremos, ¿vale? Y nada más. Eh, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo de el Prince of Persia de verdad. Y como os digo siempre, hasta la próxima, chavales. Nos vemos. Chao, chao, chao, chao.